Después, retírela y quite completamente la carcasa del portabaterías. Deslice la carcasa del portabaterías Roger 21 por encima de la batería. Use el destornillador de plástico para girar el cierre hacia la posición horizontal de bloqueo. Roger 21 puede acoplarse con una gama de micrófonos Roger en diferentes situaciones. Para más información, por favor consulte el manual de usuario del micrófono en particular.